Franco Macorizanos, abordados por este medio, consideraron este viernes que el expresidente Leonel Fernández debe reconocer que fue vencido por Gonzalo Castillo en las elecciones internas del PLD. Que el aceite ya, es justo. Leonel lo que tiene que estar tranquilo ya en el tiempo del paso. ¿Al suelo? Aceptar su derrota, tiene que aceptar su derrota porque él está perdido. Leonel tiene que dejar de robarla y aceptar el que perdió. Como él derrotaba a los otros como mafias que también. Acepte la derrota. Leonel lo que tiene que hacer para quedar bien ante el pueblo y que quede bien en la historia es reunir el anillo para los que él tiene y que lo someta a él solo que lo manda a someter a todo el anillo. Ahí quedó bien para la población. Ya, ¿para dónde va ella ya, ya está sepultado ya. Tiene que entregar ya, tiene que sentirse conforme que pidió. perdió. ya tiene que darse por perdido, porque ya él perdió. Leonel no puede aceptarla porque lo, lo, Leonel fue un robo que le hicieron. Tiene que aceptar la realidad, que se ponga el chai ahí, que suelte eso, que ya no va más. Leonel tiene que dar la batalla porque fue un fraude lo que le hicieron Que acepte su derrota, que a Leonel, tanto como a Hipólito, no lo queremos en el país ya. Tiene que aceptarla la derrota, que no luche Debe aceptarla ya porque... Ya perdió No, perdió, padre. ¿vale? Que se quede así eso porque ya, él hey, sabe por pues dónde va Que deje eso así ya que está bueno Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.